Buenas tardes a todos y todas. Hoy vamos a conversar sobre un tema que es tan importante porque se trata de, de desarrollar ese amor por nosotros mismos. Y bueno, es muy común que escuchemos el consejo de que tenemos que ser positivos siempre, pero es necesario un método y es necesario ser positivos no una vez o dos y la tercera no, sino que esto llegue a ser eh, nuestro carácter natural, nuestra forma de ser siempre totalmente natural, o sea que eh, la importancia que tiene es que nosotros tenemos que cambiar para que eso sea permanente, no que sea a veces sí y a veces no. Entonces, para que para el, el primer paso, para que yo sea una persona positiva siempre, naturalmente, es que, haya, que, que yo tenga amor por mí misma. Eso es muy importante. Y es un proceso, no es una cosa que yo, que yo deseo ahora y entonces en una forma mágica, digamos, ya yo soy así. Hay, hay cosas que hay que hacer, eh, digamos, seguir algunos pasos. Entonces, eh, es tan importante porque... Porque esa, esa positividad nos va a dar mucho beneficio. Entonces, a lo mejor para cambiar esa visión que tenemos de nosotros mismos, podríamos preguntarnos algo así como, eh, ¿cuándo planeo comenzar ese cambio? ¿Será hoy? ¿O mañana? ¿O el año entrante? o después de que fulanito o fulanita cambie, porque también es muy común eh, en nosotros pensar que, ah, bueno, yo voy a cambiar si tal y tal cambia, pero en ese proceso de espera se va perdiendo tiempo. Y, y yo qué sé, qué, qué puede pasar en un mundo tan cambiante. Es importante que cuando estamos sanos y fuertes, eh, sin importar la edad, pero que, hay, que haya energía para hacer algo, alguna práctica, la hagamos y no dejar que el tiempo se nos vaya. Entonces, además, eh, si nosotros no tenemos, digamos, mucho amor con nosotros mismos, o por nuestra familia, o por nuestros, nuestras amistades. Eso a lo mejor podría ser una indicación de negatividad interna. Y también otro detalle es, por ejemplo, estar criticando a los demás, o, o ser uno muy crítico de uno mismo. Y, eso, eso también indica que hay negatividad interna en el ser. Entonces, eh, nuestra directora anterior, Daddy Yankee, decía que hay un secreto en, en estas cosas. Y es que el secreto es que los hábitos que nosotros tenemos, viejos y que no son beneficiosos no nos van a dejar somos nosotros los que tenemos que dejarlos eso significa que no es que así ah, un día algún día yo voy a ser así esperando que las cosas solas ocurran y eso no es posible y también decía algo muy bonito que que a lo mejor ya lo han oído no sé que en un jardín de flores, las flores no están así viendo para todos lados a las otras flores para conocer, eh, para conocer el, su propio valor y qué es lo que están haciendo para desarrollarse, sino que la, la flor permanece enfocada en sí misma y así ella crece y florece. Entonces, eh, podemos como imaginarnos, ¿verdad? Ser esa flor que, que sola va creciendo haciendo una práctica determinada hasta florecer completamente. Entonces, e es lo mismo para nosotros, es decir, vernos y crecer, crecer internamente. Pero si si por hábito nuestra atención se dirige hacia cosas externas, siempre va a... eso va a producir algún grado de influencia negativa. ¿verdad? Estar viendo hacia afuera lo que hacen los demás, cómo se comportan. Entonces... Si tenemos ese hábito, que es muy común también, entonces en un momento nos podemos sentir florecidos y al momento siguiente estamos marchitos. Esa no es la idea, ¿verdad? La idea es, como les decía antes, que sea permanente, constante, que siempre haya esa positividad. entonces eh, ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Porque la esperanza de que sí, sí podemos cambiar, la esperanza se produce cuando nosotros entendemos qué es lo que queremos hacer, o, o más bien qué es lo que debemos hacer para que haya ese beneficio. Y, y, y además no solo entender eso, sino hacerlo. Entonces, el enfoque preciso es tengo que cambiar. Tengo que no yo voy a cambiar un día, no, tengo que y sin importar la situación. Verá, como ser eh, tener esa esa determinación porque ¿Por qué esa determinación? Porque ese cambio es de beneficio completo para nosotros mismos y como consecuencia para los demás también. Entonces, lo que pasa es que la forma en que actuamos ahora, estar viviendo constantemente altibajos, ¿verdad? Un ratito estoy bien otro mal, otro bien, otro mal, es muy cansado, eso nos, nos quita energía, nos desgasta, y, y del estado más bajo, volver a subir cuesta mucho, entonces eh, tenemos como que hacer algo por llenar nuestra mente, alimentar nuestra mente, de pensamientos positivos, por ejemplo, ¿verdad? esto y esto, eso, tener pensamientos positivos acerca del ser, es precisamente lo que, en lo que se fundamenta la meditación Raya Yoga que practicamos. Crear esos pensamientos positivos, Sostenerlo, no repetir como si fuera un mantra, sino sostener ese, ese sentimiento que se produce. Porque de esa manera, esa experiencia es muy valiosa. La experiencia es lo que nos permite realmente lograr lo que queremos. La experiencia que tenemos internamente. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de recordar quién soy realmente, porque se me ha olvidado con el tiempo quién soy. Entonces, eh, recordar que yo soy un ser espiritual, un ser que tiene cualidades originales, que tengo capacidades, talentos que soy un ser de luz, digamos, y esta conciencia, eso de quién soy verdaderamente, eh, desde esta conciencia es que yo voy a lograr hacer cambios, ¿verdad? Por ejemplo, durante el día, en algún momento o en varios momentos diferentes, preguntarme, ¿Quién soy yo realmente? ¿Quién soy? Soy un ser espiritual. Soy un ser con cualidades originales. Esa, esa pregunta me permite ir hacia adentro de mí, desconectarme de, de lo externo que, que nos tiene como muy aplastadillos, ¿verdad? Entonces volver a conectar hacia adentro. ¿Quién soy yo? Entonces, el verdadero yo es un punto de luz. Decimos que un punto de luz porque es algo, es una energía en realidad, sutil, sutil como opuesto a material o físico. ¿Verdad? Un punto de luz. Entonces, de luz pura, sutil. Único, soy un ser único. No hay dos como yo, no hay dos como alguno de ustedes, no. Somos únicos. Eso es muy importante, porque ese carácter de únicos es de un valor enorme. Eso permite, ¿verdad? Eso permite que yo. Deje de imitar conductas, de estar queriendo ser como esto, como lo otro, porque yo soy única, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Y luego, entender que ese yo, ese yo espiritual, ese yo divino, habita en este cuerpo, pero no es el cuerpo, ¿verdad? Cuando yo digo que, que está en el cuerpo, es que no es el cuerpo, ¿verdad? Entonces, y una de las cualidades de este ser sutil, importantísima, es la paz. Es parte, es, es una parte esencial de mi naturaleza original. Yo puedo decir que yo soy un ser de paz. Cuando me pregunte durante el día, ¿Quién soy yo? Yo soy un ser de paz. Entonces, esto es, es un pensamiento muy importante acerca de nosotros mismos. Sobre todo en estos tiempos tan cambiantes, tan agitados, tan llenos de pesar. En, en todas partes. Entonces, esto es un secreto, digamos, que, que nosotros deseamos paz porque es una cualidad intrínseca nuestra. Por eso todos los seres humanos del mundo deseamos paz. Eso es original en nosotros, es nuestra naturaleza original. Entonces, lo que tenemos que hacer es volver a recordar eso y volver a experimentarlo para no seguir en esa situación de altibajos. Entonces, por eso decía yo, tomar unos segundos al día y tratar de Sentir eso de yo, el alma, soy paz. Eso es muy especial porque, bueno, como todo en la vida, la práctica es muy importante porque con la práctica yo puedo eh, tener experiencias que quedan grabadas en mí y que me demuestran que sí, yo soy eso. Si no, no lo podría experimentar. Entonces, cuando eh, tenemos ese reconocimiento de nosotros mismos, la mente entra como en una nueva experiencia. Y esto nos permite esa conexión esa conexión con nuestra realidad nuestra propia realidad de que de ser seres eternos y pacíficos somos eternos porque el ser espiritual esa energía ese punto de luz es una energía y por lo tanto no se destruye entonces somos eternos y somos pacíficos. Eso, ese, es, esos sentimientos, es a lo que se llama introversión, ¿verdad? Es en lugar de conectarme con todo lo que me rodea, voy hacia adentro de mí, ¿verdad? Voy hacia adentro hacia a conectarme con mi ¿verdad? con mi propia belleza interior, entonces cuando yo logro esa, esa experiencia de paz, solo al lograr esa experiencia de paz van a surgir sentimientos de amor. Primero necesito la paz y luego surgen los sentimientos de amor. No solo hacia mi propio ser, sino que al entender eso que yo soy, a la vez entiendo que los demás seres humanos son eso también. Entonces, los sentimientos de amor que surgen no solo son hacia mí, sino hacia todos los demás. Y una vez que hay... Esos sentimientos de amor surgirán también sentimientos de felicidad. Porque yo estoy viendo mi propio valor. Estoy viéndome como soy. No es poca cosa ser un ser pacífico. No, es una cosa muy hermosa. Por eso también surge el amor y surge la felicidad. Así que eso es, es un proceso de enorme beneficio para mí y para quienes me rodean también. Porque cuando yo cambio, dejo de producir ¿verdad? sentimientos no muy buenos para los demás. Entonces, esto nos lleva a un, a un sentimiento de poder interior. ¿verdad? No es de fuerza, sino de poder, de que yo, el ser, ese ser de paz, me propongo cosas que puedo lograr. Eso es muy importante. Entonces, debemos recordar, otra vez lo digo repetidamente, ¿Quién soy yo? Y aferrarnos, así con esa palabra, aferrarnos a nuestra paz, a nuestro amor, a nuestra paciencia. Porque todo esto es lo que permite que haya una restauración de la grandeza de nuestra vida. Entonces, nos concentramos en la bondad del alma, de lo que somos. Y ahí encontramos esperanza para hacer el cambio y coraje para aplicar el método. Entonces, para todo esto, nosotros tenemos que... Primero en la conexión con nuestra, nuestro propio silencio interior, nuestra quietud. Vamos hacia adentro. Este, esta conexión conmigo es el inicio de la conexión con el Ser Supremo. Desde ese silencio, desde esa, digamos, ese lugar seguro, calmado, ¿Verdad? Desde ahí yo llevo mi pensamiento hacia el Ser Supremo. Por eso primero yo tengo que entrar en, esa, en ese estado de paz para poder conectarme con el Ser Supremo. Entonces, eh, con esa conexión con Dios, nosotros nos vamos volviendo... Más estables, tranquilos y tenemos más claridad. Entonces, la conexión entre el estado de paz, o sea, nuestro estado de paz y el amor de Dios es muy importante, esa conexión. Esta, esta combinación de paz y amor nos permite sanar el corazón y entonces eh, tenemos ahora un estado diferente tenemos una fuente de virtudes y poderes que es Dios de donde nosotros pues podemos recibir y tomar todo lo que, te, lo que necesitamos, porque el, las situaciones de pesar que tenemos es debido a vacíos que hay en las relaciones, pero del ser supremo podemos tomar todo lo que necesitamos. Entonces, la paz sola por sí misma no es suficiente, es la paz más el amor del ser supremo lo que sana. Entonces, estas cosas que estaba diciendo no tienen nada que ver con la religión o la cultura de cada uno. En cualquier situación, en cualquier lugar del mundo, si hay paz y amor, la vida va a cambiar. Entonces, la paz interior... Y el amor generan la energía espiritual que nos permite no solo sanar nosotros y poder vernos con ojos de amor, sino contribuir para que otros también logren sanar y ser felices. Entonces vamos a hacer una pequeña meditación eh, de unos segunditos para como una práctica y que puedan a la vez hacer lo mismo cuando están en sus casas en soledad. Entonces nos sentamos cómodamente y... Vamos a recordar esa pregunta. ¿Quién soy yo? Yo soy una energía sutil, un ser espiritual, un diminuto punto de luz. Yo, ese ser que soy, vivo, Dentro de este cuerpo, pero yo, el ser, soy un alma, un punto, mi naturaleza original es la paz, yo soy paz, y, ex, y me expreso por medio de este cuerpo. Pero cuando yo recuerdo que soy paz y siento esa experiencia, mis pensamientos, mis palabras, mis acciones y mis relaciones, todo estará con esa naturaleza de paz. Yo soy paz. Y esa es mi naturaleza original. Muchas gracias.